Pregúntanos cómo. Envío un WhatsApp al 722-606-728 y verás la diferencia, sobre todo la verá tu bolsillo. Buenas noches, queridos amigos, todos los que nos escuchan a este lado del charco. Buenas tardes a los que nos escuchan en directo. En el estreno, al otro lado del charco. Buenos días, si nos escuchas en alguna otra hora. Bienvenidos a una nueva emisión de No hay Derecho. Pase lo que pase, la llama de la resistencia francesa no debe apagarse y no se apagará. Charles de Gaulle. Todos sabemos quién es el general Charles de Gaulle, expresidente de Francia. Pero antes de eso, general. Cuando en junio de 1940... Francia se rindió ante el arrollador avance de los alemanes. El general de Gaulle se encontraba en Londres. En ese momento había ido puntualmente para unas actividades, de unas reuniones de Estado Mayor. Estando allá, de repente le dicen, mire, mi general, París acaba de rendir. ¿Cómo que se rindió? Sí, se rindió. Ya no tenemos gobierno. Francia se rindió y él dijo, no, Francia no se rindió. Yo estoy aquí. Hay un principio militar que es que el comando nunca muere. Si muere el jefe, el segundo toma el mando y si no se sabe quién sigue en la línea de mando, el que tenga más carácter toma el control porque no se puede quedar en una cefalea total, una unidad militar y mucho menos un país. Él no sabía quién era el que tenía más jerarquía, pero sí sabía quién era el que tenía más carácter. Él de inmediato fue a la BBC de Londres y exigió que se le permitiese un micrófono para dirigir una proclama a Francia. Esa proclama llamada a todos los franceses es es algo que llega al corazón, porque fue donde él dijo, "Francia ha perdido una batalla, pero Francia no ha perdido la guerra", y explicó que Francia podía continuar peleando, que Francia no era solamente el territorio continental de Francia y París, que había mucho más y que mientras hubiese franceses, habría quien pelease por Francia. En ese momento sonaba como una bravata, los alemanes en un avance alrededor se llevaron a Polonia en tres semanas en el año 39. Después se llevaron por el medio a Noruega, Dinamarca, Bélgica, Luxemburgo, Holanda y Francia, que era la superpotencia militar continental de Europa, se la llevaron en mes y medio. Por supuesto, el ejército alemán, para los que estudiamos la historia, tenía muchas, muchas condiciones y muchas habilidades, y era en ese momento decir, vamos a resistir y vamos a vencer, era impensable, pero él dijo, Francia no se va a rendir, Francia va a seguir luchando. Cuatro años después, un glorioso 6 de junio de 1944, el día de desembarcaron en Normandía. A los que les gustan las películas pueden ver Salvando al Soldado Ryan, los primeros minutos de la película son ese día de, así, brutal, salvaje, pero desembarcaron para decir, aquí estamos, volvimos. Hay otras películas que hablan sobre la liberación de Francia, una que me encanta, que se llama Ar de París, donde la resistencia francesa, ya sabiendo que los ejércitos aliados se acercaban a París, decidieron alzarse y liberar su ciudad. La intención del alto mando aliado no era liberar París, porque era una complicación logística, pero la resistencia mandó un mensaje y dijo, nos alzamos estamos liberando parís necesitamos apoyo el ejército americano tenía una división de franceses que cuando supieron eso prácticamente se amotinaron y dijeron nosotros vamos a liberar parís sí o sí porque es nuestra capital y para evitar un motín de franceses dijeron bueno vamos a liberar parís a fin de cuentas tenemos que ganarle la guerra a los alemanes e iba a ser un golpe muy duro para los alemanes perder parís y muy importante para ellos y especialmente para el pueblo francés liberar parís Hubo escenas increíbles en todo el camino donde simples campesinos y simples ciudadanos de los pequeños pueblos franceses recibían con abrazos, besos a los soldados americanos, les daban todo lo que tenían, vino, lo que ellos no tenían, se lo daban a los soldados americanos, festejando la liberación de sus pueblos. Charles de Gaulle llamó a crear la resistencia, que se había ido organizando con soldados, policías y patriotas que dijeron no nos rendimos ante los alemanes. En un principio se cometieron muchos errores porque no se dieron cuenta que había que tener mucho cuidado con las comunicaciones que no se podía estar hablando. Los alemanes eran eficientes y sobre todo eran brutales. Capturaban a algunos, los torturaban hasta hacerlos hablar, conseguían información e iban desarticulando las células de resistencia. Hasta que aprendieron a tener cuidado y empezaron a desarrollar una serie de actividades. Esa resistencia fue la que llegó hasta la liberación de París. ¿Quiénes lideraban esa resistencia francesa? Pues, en primer lugar, un francés, Jean Moulin, Pero había un oficial de muy alto rango in, en la resistencia, que era un jefe de escuadrón británico. Alguien que antes de la guerra era un simple civil que tenía una tienda de ropa para damas en París, pero él amaba París. Hablaba francés como un francés, él pasaba por nativo de Francia y lo eligieron por eso demostró que estaba hecho de acero, de titanio, que era un hombre irreductible. El jefe de escuadrón Frank Forrest Edward J. Thomas, conocido como el Conejo Blanco, o el Comandante Chile, él coordinó por parte de Inglaterra la resistencia y fueron poco a poco desarrollando actividades. Bueno, esa resistencia fue una parte importante de la liberación. Venezuela tiene que liberarse. Y no se va a liberar mañana, no se va a liberar pasado mañana. Eso es un trabajo lento. Pero como dijo el coronel Mohamed Alí Seneldín, un argentino, mientras haya un grupo de argentinos que quieran a la Argentina y estén dispuestos a luchar por ella, Argentina vivirá. Lo mismo podemos decir de Venezuela. Miguel, bienvenido al programa. Bueno, Marcel. Pero bueno, con esa introducción ya uno siente un compromiso moral ¿no? y ético. Lo primero que quiero decir es que, y que nunca te lo he dicho, es que para mí es un gran orgullo estar en tu programa. Yo te admiro mucho porque tú no eres simplemente un militante, como he sido yo, del activismo de derechos humanos, sino que tú constituyes una base filosófica e ideológica de la resistencia. O sea, hay muy pocas personas como tú que se hayan preparado, leído, estudiado para darle un fundamento teórico a lo que tenemos que obligantemente llevar a la práctica a los venezolanos, que es resistir. Eh, no hemos podido concretar eso, salvo en pequeñas ciudades y localidades, que sí lo hemos hecho el 11 de abril, lo hemos hecho en otros momentos, pero ahora tiene que ser un proceso y darle organicidad a esto, y yo creo que tú eres clave para dirigir esto, igual que, bueno, un, un servidor que aquí suscribe, pues, con mucha humildad en lo que podamos hacer, porque el gobierno lo que quiere es que vayamos al matadero, que vayamos a la degollina electoral, por donde nos quiere llevar las tres cuartas partes de la oposición colaboradora del G4. Entonces, bueno, volviendo al tema, quiero eh, agradecerte para mí, de nuevo, es un gran honor estar aquí contigo. Y bueno, yo iba a agregar a Jean Mulan, que Jean Mulan cuando está preso eh, lo torturan, él rompe una lámpara que tiene eh, al lado para cortarse el cuello, porque sabía que podía bajo la tortura delatar a alguien. No delató a nadie Jean Mulan y murió este, masacrado, ¿no?, eh, eh, digamos, torturado bestial y brutalmente por eh, los, los, los organismos de represión alemanes. Entonces, creo yo que eso es un ejemplo de lo que tenemos que hacer. Tú colocas un ejemplo importante. En Venezuela ha habido otros movimientos de resistencia y yo creo que nosotros tenemos, no, no es que tenemos que hacerlo, es que no tenemos otra vía para defendernos del de narco régimen el cartel de Miraflores y el capo que, que supera a Pablo Escobar, que es el que oprime a los venezolanos. Así que muchas gracias por esta oportunidad, cosa que me honra. Bueno, para mí es un honor tenerte conmigo, nunca habíamos tenido oportunidad de intercambiar tanto, siempre habíamos intercambiado en las redes sociales. Mencionaste a Jean Molin, pero entonces es necesario mencionar al otro gran líder de la resistencia, a Prosolet Él tenía un mechón blanco. Que se lo tenía para que no lo descubriesen. Cuando estaba preso, consiguieron, sobornando guardias, hacerle pasar el tinte para el cabello, para que se lo pintase. un momento que no pudieron, y cuando los alemanes le vieron el mechón blanco, dijeron brozolet, y empezaron a tortur torturarlo de una forma que los esbirros de Dijesim ni siquiera soñarían, porque él estaba tan arriba en la cúpula que, si lo conseguían hacer hablar, iban a desbaratar totalmente la resistencia pues él también, con el mismo heroísmo, él dijo, yo sé que me van a torturar tanto que quizás hable, y se arrojó por una ventana para suicidarse, porque él dijo, primero Francia que yo lo hizo. El comandante Geo Thomas, él fue capturado, no se suicidó y tampoco habló. Por eso digo que es difícil conseguir a alguien más duro que él. Fue torturado hasta que se obstinaron y lo enviaron a campos de concentración y a campos de exterminio. Sobrevivió y se escapó y antes de la guerra regresó a sus líneas. Bueno, de, esta, de este tipo de gente también tenemos en Venezuela. Sí. Yo siento un profundo desprecio por los militares venezolanos, a pesar de que yo mismo fui militar, yo fui soldado en la infantería, pero siento un profundo desprecio porque ellos olvidaron lo que es querer a la patria y se vendieron a la droga, a la represión, al narcotráfico y al crimen pero algunos han querido luchar, como tenemos los militares de la aviación del golpe azul, como tenemos tantos otros que han, ido, han sido capturados, por ejemplo el capitán Acosta lo que murió en el potro de tortura y no es el único, pero es el más famoso por lo, lo terrible de su muerte. En este momento tenemos al teniente Franklin Caldera también, que lo están torturando para que hable, entonces, no faltan los militares dignos. El problema es que no son la mayoría, pero ellos son el núcleo junto con civiles que han tenido todo el desprendimiento del mundo para usar Venezuela. Entiéndase, mis muchachos, mis estudiantes, los guarimberos, los que yo defendí. Esos muchachos con un escudo de cartón enfrentaban pistolas y fusiles. A ellos no les faltaba el valor para defender a Venezuela. Le faltaba técnica, le faltaba dirección, y les sobró traición de los políticos, pero hay materiales. el problema es que muchos de esos ya están fuera del país, pero sobra la gente que está dispuesta, no son muchos, pero es que un movimiento que libera a Venezuela no es de miles de millones de personas, es de unos cuantos que estén dispuestos a hacer. Bueno, yo coincido contigo. Este, pocas personas, cuando digo pocos, es que unos cientos de venezolanos en distintas capitales pudieran generar un efecto de desobediencia general. Eh, la insurrección popular y la rebelión general es la vía para salir del gobierno. Si nosotros seguimos en una prédica mendicante rogando que vengan de afuera a defendernos, posiblemente a lo mejor después de un caos general, de una insurrección total, si, si, si el gobierno no, no caería y sigue reprimiendo, Pudiera haber una intervención, pero nosotros no podemos depender de eso. Yo creo más en eso que tú hacías, en ese apostolado, en esa evangelización que es irle diciendo a los jóvenes y por eso fue que pagaste con cárcel y tortura este, este, tus ideales, que es irle mostrando a la gente cómo generar un movimiento de resistencia. No tenemos otra cosa. Los políticos del E4 lo que se van a dedicar a colaborar con el gobierno está muy bien pagado. ahí está engrasadito. En última, hace dos días vimos a un delincuente que antier era jefe de un alto, eh, de, de, un, de un partido político donde hay un zorro viejo, ahora él es que está traficando las la, la, la vacunas, en este pacto que llamo yo Guaidó Maduro, que es, me descongelan 30 millones de dólares eh, el, eh, para que Guaidó compre las medicinas, ahí hay otro, uno que se hace llamar comisionado de salud, otro delincuente más que es el que se va a quedar con una parte, pero, la, pero las vacunas llegan a Venezuela. Y entonces ahí las maneja el alto gobierno. Pero ¿cómo las maneja? Bueno, ya metió a, a 12 diputados y a dos asistentes de él, de ese diputado, carga maleta, que son los que se van a quedar con las comisiones para venderlas con los empresarios. Bueno, yo te, yo profetizo en este programa que empezará un mercado negro de las vacunas Una vacuna costará mil dólares ellos empezarán a traficar con las vacunas porque todo es así. Pero lo más grave es el pacto Guaidó-Maduro, es donde se encuentran estos dos elementos. Donde ya Guaidó admite su derrota colosal y estruendosa y empieza a colaborar con Nicolás Maduro para entonces hacer negocio junto. Ahora son socios. Yo creo que esto viene desde hace tiempo y los venezolanos que tenemos dignidad, que tenemos un acervo de honor de gallardía, no podemos aceptar que el cese de la usurpación ahora viniera la gran negociación de las vacunas. Entonces yo pienso que ningún movimiento de resistencia puede estar ligado al G4 o a lo que se parezca porque yo tengo la teoría de que las tres cuartas partes, cuidado, si no el 90 de la MUD está colaborando con el gobierno porque son políticos para lucrarse. O sea, el móvil es económico, no moral ni patriótico. Entonces, bueno, aquí en este programa contigo y en los programas que venimos haciendo, yo creo que le ha llegado la hora a esa idea que tú defiendes, que tienes años defendiendo y yo creo que sí se va a generar un gran movimiento de resistencia. Y yo creo que esto es, hay veces orgánico, pero hay que darle conducción política, hay que darle organicidad y hay que darle base filosófica y doctrinaria para que la gente tenga esos valores y arriesgue su vida. Pero de acuerdo con valores que defiende Santo Tomás de Aquino, Juan de Mariana, que, defiende, que Platón lo propuso. O sea, una sola persona no puede oprimir a todo el pueblo venezolano, hambrearlo a su placer y además invadidos por el, la satrapia cubana, o sea, este hombre tenemos una invasión en Venezuela y tenemos que independizarnos de una isla que antier en una entrevista que me realizó que me hizo un gran favor, Ramón Bravo bueno, decía que era vergonzoso que los venezolanos tengamos que liberarnos de una islita pequeña en el Caribe que ha sido la isla más chula, que ha sido el, el comediático que ha sido la, la prepago de toda Latinoamérica y nosotros ahora tengamos que estar en esta situación, la gran nación venezolana que liberó siete naciones, bueno yo creo que esta idea tuya que yo he comprado, que yo la realizaba empíricamente, también yo estuve adelante en los, los grupos de resistencia, también ayudé con lo que pude, no solo daba cuestiones materiales, sino que yo iba mismo con la excusa de, re, de registrar derechos humanos, yo iba a enfrentarme con la guardia en primera línea. Yo me imagino que tú, que le dabas las clases a tus alumnos, también de alguna manera ibas a participar, porque ningún comandante que mande a su tropa sola, sino que uno tiene que apersonarse. allí Bueno, yo no veía nunca a estos, a estos jóvenes que ahora son presidentes interinos y ministros interinos y comisionados. Eso no estaban allí. Eso estaban allí para detener a los muchachos una vez que negociaron ya su pase a las elecciones. Cuando nos rompen una huelga general que estábamos instrumentando y entonces se van a unas elecciones a un fraude electorero que resulta que en ese fraude nadie sacó nada sino el partido que nos llevó al matadero. Ese sí sacó cuatro gobernadores. no Por cierto, un cuñado de un alto jefe de ese partido electorero resulta que está denunciado por los Estados Unidos como el que triangula el petróleo. Bueno, la corruptela completa, la red completa, el cartel de Miraflores con sus aliados en la oposición. Bueno, yo creo y repito que a esta idea tuya, porque tú eres uno de los pioneros en esto, le ha llegado su hora y que mucha gente nos va a llamar y que mucha gente va a pedir bases ideológicas, bases doctrinarias, bases filosóficas, pero también, Marcelo, acción operativa. O sea, definir objetivos y hacer, bueno, vamos a ir a hacer esto al unísono en cinco ciudades. Eso va a llegar porque los venezolanos no se van a morir de hambre inerte y con el fracaso del gobierno interino van a empezar a buscar vías de resistir. y Entonces esa resistencia francesa honorabilísima que ahora tiene estatuas y monumentos que todavía se recuerdan a estos patriotas franceses e ingleses que ingresaban en paracaídas, se lanzaban con identidades falsas y caían en el campo y había una red de gente. Bueno, nosotros también vamos a crear eso. Eso es inevitable que ocurra porque ya por la vía política, parlamentaria, legal, este, constitucional, cívica, no hay, no hay manera de resistir al gobierno. Solo queda la vía insurreccional de resistencia y que, bueno, pudiera provocar este, una intervención multinacional. Pero nosotros no podemos depender de eso. Pues tenemos que depender de la fuerza del propio pueblo venezolano y de la ciudadanía, específicamente de los jóvenes ilustrados que todavía quedan. Tú dices que hay muchos que se fueron. Sí es cierto que tuvieron que huir. Pero yo me pregunto antes que tú hablaras con esos jóvenes y les dieras un fundamento. También hay millones que, que ahora no conocen y quieren abrevar de, esa, de ese manantial y quieren buscar una manera, pero no lo encuentran. Y en la política tradicional, en los partidos y en el interinato no van a encontrar esta vía. Entonces tenemos una responsabilidad. Yo siguiendo la senda que tú marcaste, este, yo reconozco que tú eres precursor de esto, pero he asumido esas banderas de prédica eh, de resistencia total. El derecho que tenemos los venezolanos a insurreccionarnos lo plantea Loki, lo plantea Platón, lo plantea este, Juan de Mariana y lo plantea Santo Tomás de Aquino. Repito, quien quiera buscar cuáles son los fundamentos de por qué los venezolanos tenemos derecho a revelarnos en un derecho que no es constitucional, que es supra constitucional. O sea, esto está en el derecho natural, que emana, bueno, de Dios y el que no sea religioso, que yo creo en Dios, creo en Jesús. Pero también está Platón allí, los griegos también lo, lo, lo colocan en, su, en sus tratados políticos. Entonces, bueno, este Marcelo, no queda de otra sino articular esto, darle fuerza a esto, porque no tenemos otra opción. La única salida es resistir organizadamente, y yo vaticino que el gobierno sí caería, como dices tú, si unos cientos de miles de personas, no millones, que seguramente el 11 de abril salió un millón de personas en Caracas, pero es que miles de personas o decenas de miles rodeando las instalaciones militares, yo profetizo que hay militares que sí hay una cúpula narcotraficante despiadada, asesina y sanguinaria, pero hay otros que están enteramente desmoralizados y que no irían a, a, a, a masacrar a su propio pueblo. Si ese pueblo es de las bases populares de las barriadas, la oposición está divorciada de los barrios, la oposición activa en el cafetal y activa en las Mercedes, porque ya nadie los quiere. Pero un movimiento de resistencia con apoyo popular pondría en jaque al gobierno y Nicolás Maduro caería antes de reprimir porque los militares se negarían a reprimir. Si reprimen, si reprimen y asesinan 2.000, 3.000 personas, pues tendrás la respuesta que tuvo Gaddafi. Ahora, todo esto, Marcelo, tenemos que iniciarlo los venezolanos patriotas, los que no andamos buscando dinero porque los tres cuartas partes o el 90% de la oposición está siendo prostituida y alquilada por Nicolás Maduro con dinero del narcotráfico. Bueno, ciertamente es eh, de nosotros depende hacer el cambio. En la presentación del programa la canción que escuchan es el himno de la resistencia francesa de Chances Partisans. Eh, hay una parte que dice el enemigo sentir, eh, conocerá el precio de nuestra sangre y nuestras lágrimas. Y otra parte dice, canta compañero en la noche de la libertad nos escucha vamos a hacerlo, pero hay que hacerlo con inteligencia, no podemos hacerlo como locos, justamente ahí estuvo la gran falla en las tres guarimbas, la del 2004, la del 2014 y la del 2017 yo fui parte de la del 2004 y la del 2014 las dos veces fui abogado de los de los guarimberos, la del 2017 era una causa de los guarimberos porque hubiera un preso más pero hay que hacerlo con inteligencia, no se puede enfrentar fusiles con escudo de cartón, pero las cosas se pueden ir haciendo poco a poco. Hay quienes están dispuestos a reprimir con todo, hay quienes les importa muy poco la vida de los demás, hay quienes tienen cierto escrúpulo. Yo recuerdo que un guardia nacional me decía que a él lo mandaban a reprimir y algunos se quedaban atrás, porque ellos no querían participar, ellos estaban de acuerdo, pero no podían desobedecer como militares. Esa parte yo la puedo entender, porque si todos se rebelaban, todos los que habían ido, ok, pero si uno solo se rebelaba, ese uno terminaba preso. Cuando los mandaban avanzar, me dice que él avanzaba pegando gritos y, y gastaba todos los cartuchos disparándolos al aire, que lo que hacía era un escándalo, que no podía hacer otra cosa, pero que él me juró que jamás le disparó a muchacho, porque él quería apoyarlos funcionarios de policía CAO también me decían que ellos apoyaban a los muchachos y que a veces que para rescatarlos de polinacionales agarraban, los detenían, se los llevaban a empujones y a las cinco cuadras los soltaban y les decían mire, piérdense un poquito porque ahí están lo, los colectivos buscando problemas entonces ellos buscaban la forma de hacer su trabajo sin hacerlo, o sea aparentar pero hay que trabajar con con mucho cuidado sería ideal que un día se repita la marcha Miraflores, pero bien organizada, bien decidida, como fue el 11 de abril, donde tú estuviste, donde yo estuve, que yo llegué al centro y me salvó un amigo mío de la Policía Metropolitana, que me, me paró y me dijo, mira, nuestro mutuo amigo, que fue alto oficial en la Policía Oficial de la Guardia, me dijo él me dijo que te cuidase, así que no te voy a dejar pasar, así tenga que montarte en la aulas Pero la gente pasó Murieron. Bueno, con más, con quizá un poco más de planificación, un poco más de cuidado habría funcionado, porque había un millón de personas posiblemente en esa marcha. Pero para llegar a ese millón de personas, lo que hace falta es el pequeño grupo que entusiasme. La resistencia francesa se organizaba en grupos de a cinco. La célula era de cinco personas, no más, porque cinco se conocían y sabían quién era quién y se limitaba el riesgo si alguien llegaba a ser capturado. Cuando aprendieron a quedarse callados, a no decirle a nadie y no dejarse ver, los resultados empezaron a ser muy buenos. Pero lo primero que hacían era inteligencia, eran investigaciones. Londres se llenó de informes que enviaba la resistencia. Ellos no le disparaban a nadie todavía, pero a cada rato llegaba un informe. En tal sitio hay una unidad militar, en tal sitio hay una cabala de, de los alemanes. Los alemanes le subieron... Un, un tren de municiones y así iban enviando información. Eso es lo primero que hacían. Después se fueron empezando a hacer notar. Había un diseño que era la cruz de Lorena, se los voy a poner un momento en el video, que es una cruz con dos travesaños que era el símbolo de la resistencia francesa. Entonces eran tres rayas que la pintaban en cualquier parte en algún momento para empezar a entusiasmar a la gente. La gente se empezó a unir, por supuesto, la gente también empezó a morir porque estaban en guerra. Recordemos que en la Segunda Guerra Mundial murieron 54 millones de personas. Pero la gente se empezó a unir y llegaron a esa, esa liberación. Lo importante es que tanto el general de Gaulle como el primer ministro Winston Churchill, ellos no dijeron vamos a negociar con Hitler. Ellos dijeron vamos a sacar a Hitler. ¿Por qué los políticos tienen ese empeño de negociar con Nicolás? Sí, cuando los estudiamos. Sí, lo que tú dices, dinero, ahí tiene mucho dinero de por medio. Pero cuando estudiamos las figuras de la cúpula nazi y la cúpula chavista, te das cuenta con la quijada en el suelo, no puedes creerlo, que los nazis eran más dignos y más decentes porque tenían una Hitler tenía una base filosófica en la que él creía, psicopática, el hombre era un psicópata total pero tenía una idea en la que él creía para salvar al pueblo alemán de sus enemigos, entre los cuales incluían comunistas, judíos y demás, y todo lo que se le ocurría. Repito, Hitler era un psicópata, pero tenía una idea por la cual él luchaba. Tuvo psicópatas con él, algunas personas que estaban por negocios, otros por el placer del crimen, de la tortura. Hubo muchas clases de locos, pero había una, una base que ellos juraban que estaban defendiendo a Alemania. ¿Ustedes creen que hay un solo chavista de la cúpula que crea que está defendiendo a Venezuela? No. Ellos son mercenarios de la peor categoría. Entonces, son peores que los nazis. Y por eso no se les puede tener más consideración que a los nazis. Terminó la guerra, <coughs> perdón, y un buen día lo juzgaron en Nuremberg. Y todos sabemos cómo terminaron los juicios de Nuremberg. Entonces, no podemos negociar con una organización criminal de semejante nivel culpables de genocidio. Hay 7 millones, 7 millones y medio de venezolanos fuera del país. Aunque las cifras oficiales son un poco menos, pero hay mucha gente que ha salido con doble pasaporte. Yo, por ejemplo, cuando llegué a la Argentina, llegué con mi pasaporte argentino. Quedó registrado que un argentino regresó, no que un venezolano llegó. Entonces, hay muchos que han llegado a otros países, a Colombia, sobre todo, que hay muchos, algunos hijos de ecuatorianos peruanos, conocidos unos cuantos en Argentina, en España, Portugal, Italia, que llegan con su pasaporte comunitario, entonces no registran como venezolanos, pero la realidad es que por lo menos 7 millones, 7 millones y medio. Y se estima que al levantarse, al abrirse las fronteras, pasada la, la pandemia, podrían salir hasta 4 millones más de personas. Eso quiere decir que más de un tercio de la población estaría afuera. Eh, eso tiene que decir algo. más de la cantidad de gente que ha muerto, los que han asesinado directamente, porque la, el accionar criminal que ocasiona 27.000 muertos al año es también parte del sistema represivo, los que asesina directamente a la policía, los que han muerto por falta de medicinas, por desnutrición, también son muertos del régimen y también son muertos de la oposición, porque la oposición ha traicionado todas las mejores oportunidades para salir de esto, especialmente el 23 de febrero, el día del sí o sí, cuando la única idea que tenían era no, pongamos los camiones en la frontera y ellos pasarán. Sí, ahí vimos el resultado. El Santalén de Guayarón fue una masacre. Después llegó el día de la Operación Libertad de Leopoldo, el 30 de abril. Resultado, se quemaron los dos mejores cartuchos sin el mínimo resultado. Bueno, ahora estos muertos también son de, de la oposición porque si ellos no hubiesen traicionado o saboteado esas oportunidades, como el día del sí o sí, que incluso había diputados disfrutando en los prostíbulos de Cúcuta. Yo no me imagino al general Eisenhower disfrutando en los prostíbulos de Londres la noche del 5 de junio del 44 antes del desembarco de Normandía. Entonces, con esta clase de gente no se llega a ninguna parte. Necesitamos otra gente que diga, vamos a liberar Venezuela. Necesitamos que Charles de Gaulle diga, vamos a liberar. Y un político como Churchill que diga, no negocio con esos salvajes vamos a derrotarlos. Tenemos que hacer ese cambio poco a poco, ir creando esas células de resistencia que se vayan integrando las personas y se vayan después uniendo a eh, organizaciones superiores que pueden salir de ellos mismos para comenzar poco a poco la liberación de Venezuela. Y no es rápido. El que diga el próximo mes salimos del chavismo... Está mintiendo. El que diga, a fin de año ya salimos del chavismo, es mentira. Porque hay que salir, del, no solo de Nicolás, hay que salir de todo el chavismo, y del chavismo azul, y de los guerrilleros, y de los paramilitares, de los colectivos, de los planes porque los planes también son parte del chavismo. O sea, es un trabajo mucho más lento. Tú decías algo ahí importantísimo, y me, y me he puesto a pensar, porque yo, yo he cavilado mucho sobre esta idea de que, el, el, en el año 89, donde están involucrados, eh, evidentemente, gente que estaba con Chávez en la rebelión popular, esa, en la, en la eso fue un intento de derrocamiento de Carlos Andrés Pérez, porque no hubo nunca quemada casa de acción democrática. No hubo, sino lo que, lo que hubo fue que la izquierda, ese Darío Viva y otros tipo salieron con unas grúas a arrancar los negocios de Katia y a arengar a la gente a saquear. Entonces, ahí en el 27 de febrero, un gentío se fue del país. Yo no tengo el número. Después hay que, habría que calcular, Marcelo. ¿Cuánta gente hay que se, que se haya ido del país? Eh, eh, espérate, eh, ¿qué pasó con tu... allá está? Ya se volteó, y se volteó la imagen, se volteó la imagen en un momento. Ahora sí me ve, ¿verdad? Sí me está bien. Sí, sí, ahora sí. Entonces, habría que calcular cuánta gente eh, se fue del país en el primer golpe de 1992. O sea, cuando digo esto, gente que cuidaba su capital, gente que tenía automercados, gente que tenía negocios que fueron saqueados. Y después habría que calcular cuánta gente se fue en el segundo golpe, en la crisis económica que vino después y, de, y después cuando llegó Chávez al poder. O sea, yo contigo coincido de que somos, toda esa gente tenía doble pasaporte, no eran españoles, portugueses, que cuando empezaron a ver la descomposición social en Venezuela, la descomposición institucional, o sea, una, un alzamiento provocado por la, por la izquierda revolucionaria, dos golpes de Estado, el enjuiciamiento del presidente Pérez, la crisis económica. Y después la llegada de Chávez al poder, habría que calcular desde el año 89 al año 98 cuánta gente se fue del país. Yo te aseguro que se fue un gentío porque ahí es donde comienza la migración hacia Miami, por ejemplo. Entonces ya no esta última en que nos hemos ido nosotros. Conclusión, yo sí creo que somos más de 10 millones en el exilio ya en este momento, solo que aquella gente salió con un pasaporte como tú, con un pasaporte comunitario o de otro país. Entonces eso tiene que decir algo al mundo porque nuestro exilio es superior al de Siria. Esto es un gravísimo problema continental y mundial también, pero bueno, los venezolanos hemos estado reprimidos por un grupo opositor que se encarga de contener esta rebelión popular, esta insurrección, esta resistencia, que es la que pudiera dar al traste con Maduro. Entonces, cada vez que las condiciones objetivas, como decían los comunistas, como decía Lenin, están dadas para para incendiar la pradera, bueno, llegan unas elecciones, un diálogo, una cosa y así nos van guaraleando, nos van llevando de diálogo en diálogo, de elección en elección y tienen 23 años. Ahora, muy importante lo que tú decías, hay que crear grupos pequeños que solamente hagan inteligencia y detecten dónde están los chavistas, dónde viven y objetivos eh, en la comunidad. O sea, mira, aquí hay una casa del PSV, aquí está el comando de la guardia, esta gente entra y sale a tal hora. En ese en esa inteligencia es que tú decides cómo activar al unísono simultáneamente en una cantidad de ciudades Yo esto es dificilísimo porque lo que somos de centro derecha y de derecha, empezamos a estudiar que quien ha hecho eso son los comunistas. O sea, quien ha hecho eso es, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, Mao Zedong, cuando plantea la guerra la guerra larga, pero también una guerra de guerrilla, y este, este tipo Ho Chi Minh, cuando, cuando realmente alza al pueblo este, vietnamita en contra de la fuerza norteamericana. También ocurrió en Argel con Ben Bella. Entonces, ¿cómo se basaba eso? Bueno, ellos básicamente actuaban de manera espectral de manera no no sabías tú nunca quién era el que estaba activando. Tú tienes que ir contra toda la población. Esa esa acción que tú hacías de pequeño puntual de atacar una cuestión generaba una represión general y esa represión general hacía que todo el pueblo apoyara al grupo que estaba insurgiendo. Con ese momento te ganas tú al pueblo. Ahora eso no te lo vas a ganar tú en elecciones. O sea, el gobierno no va a salir a reprimir las comunidades populares cuando están organizándose el bandidaje ese que Por cierto, todo había que preguntar quiénes inscribieron a esos diputados alacranes en los partidos. Fueron los mismos jefes, de los partidos, vale, que recibían dinero que enviaba Nicolás Maduro. Yo quiero decirte algo: Gorrín tiene una fracción dentro de la oposición. ¿Y Gorrín, quién es el testaferro de Nicolás Maduro? O sea, Nicolás Maduro compró Globovisión y todos los que aparecen ahí son títeres de, de, de, de Maduro, pero que se hacen pasar por hombres de centro. Ahora, ahora vemos. A aquellos tipos de izquierda democrática de aquel partido. Todos están llamando a la elección y tienen un representante en el CNE. Todos son grandes bandidos que vienen de la izquierda comunista y que entonces ahora no los quieren vender como el centro político. Ahí eso en eso se conectan con los grandes, las cúpulas de los grandes cuatro partidos. donde Entonces tú descubres que para ser diputado, bueno, Brito y Parra llevaron 300 mil dólares a los jefes de los partidos y un Goyo noriega llevó dinero. O sea, todo esto que está pasando de que los partidos de oposición están minados es un proceso que ha permitido la jefatura de los partidos políticos que, que son cómplices y son socios del, del narcogobierno. Entonces tú tienes, por ejemplo, que hay ex candidatos presidenciales que son socios de Maduro a los cuales denuncia Diosdado y tienes viejos zorros de la política que son socios de Maduro. Entonces Diosdado también les cae encima y viceversa, los que son socios de Diosdado, Maduro los ataca. Explico lo que son fichas de El Aizami que ahora se están lanzando a la alcaldía de Caracas. El problema es que estamos minados de corruptela, porque en Venezuela ser político es ponerte en unos reales. Antes había que competir en un partido, pasar años allí para ser alcalde, para tener los contratos y ser gobernador. Ahora, Marcelo, es muy simple: simplemente te vende los reales, te los va a dar Nicolás Maduro. No tienes que construir nada, no tienes que hablar con el testaferro, ni con el constructor, ni con el contratista, ni tienes tú tampoco que hacer la política. Simplemente tú te vendes. Y te va a llegar el dinero. Ese dinero no es de la renta, Marcelo, es dinero del narcotráfico, del cartel de Miraflores que tiene Nicolás Maduro, que es 10 veces o 100 veces Pablo Escobar. Pablo Escobar nunca tuvo un palacio presidencial, ni tuvo un gobierno ni una guardia pretoriana de 400 mil hombres que repito, no todos son narcotraficantes. Hay dignísimas excepciones como el Capitán Arevalo, como Oscar Pérez, pero sí sabemos que hay una, una gran cantidad de gente que forma parte del tráfico de gasolina del tráfico de madera, del tráfico de coltán, del tráfico de diamantes, del tráfico de cocaína y del tráfico de oro sangriento. Los militares están en eso. Nicolás Mauro le ha dado a los militares, específicamente a Padrino López, que es un gran capo, que es el Carlos Leder, que es el, el, el Ochoa, el Rodríguez Ochoa de, de, de, del cartel, digamos, de los soles. Bueno, ellos ahora están allí. Sí, pero abajo, cuando manden a reprimir, a matar a la gente, si esta vez no es gente de clase media alta, si esta vez no es en Chacaito ni es en la Plaza Sadel sino que sería en Gramové, en la Charneca, los sin techos Cementerios, la UD5, Petare, este Mariche, bueno, ahí entonces viene la fractura, porque entonces se dan cuenta que es el pueblo en la calle y dirigido por una ciudadanía de resistencia que tiene que organizarse como tú dices, con meses de tiempo, no es algo que ocurre espontáneamente, no ocurre en un día, ciertamente, pero lo que yo señalé con Napoleón es que ese proceso de insurrección no tomaría años, ahí sí sería muy corto, fíjate, el 11 de abril nos alzamos, Chávez cayó ese mismo día en la madrugada, y entonces cu cuando hemos hecho eso, sí hay los tipos se, se entregan. Yo me acuerdo que se escondieron en la Embajada de Cuba y me acuerdo que Chávez se rindió. Bueno, se desplomó, se iba a pegar un tiro pues porque tenía la pistola en el escritorio. O sea, estos tipos no pelean y salen corriendo. El 4 de febrero se rindió con 12 batallones alzados y se rindió el 11 de abril. Entonces tú haces muy bien en decir que el proceso de insurrección y de resistencia toma tiempo. Pero yo lo que quiero señalar es que no es una guerra prolongada, no vamos a pasar en una guerra civil, sino que si hay un alzamiento en las principales cinco o seis ciudades, Maduro caería, se agarran un avión y se van, porque tienen tanto dinero que a lo que le tienen miedo es al pueblo en su casa quemándole la casa. Y en el pueblo, dos mil, tres mil personas alrededor de un cuartel en una ciudad como Cumaná o, o Puerto de La Cruz hacen que el jefe del cuartel ya me diga, mire, presidente, yo no puedo reprimir. O sea, a lo mejor no, albarán algunos que se irán con la gente a tomar la gobernación pero hablan otros militares que simplemente se decretan en, en resistencia pasiva no activan contra el pueblo con local, el pueblo, repito, y la ciudadanía y la resistencia, toma la alcaldía la gobernación, la jefatura civil en los municipios y toma el estado y lo libera y entonces empieza una cadena a ocurrir esto ocurriría en Caracas, Valencia, Barquisimeto Maracaibo, hay que decirlo porque la gente no lo ve y esto es algo que ya hemos hecho, ¿cómo cayó el gobierno el 11 de abril? la gente ve los errores de Carmona y cómo regresó a producto de un contragolpe pero yo te pregunto Cómo fue que nosotros, que teníamos meses conspirando, que tuvimos armamento, que tuvimos una interconexión entre militares, agarramos a Chávez con los pantalones abajo, le metimos una marcha. Yo iba en la cabeza de la marcha, ahí vi muertos alrededor. Bueno, después te contaré algún día cómo, que yo, tú también estabas en la marcha, por cierto, pero quiero decir que la gente iba con un timbal, caían y nosotros le poníamos una bandera y seguíamos. Algo que no tiene nada que envidiarle a la resistencia francesa, por lo menos ese día. Y ese día, bueno, Maduro, se, eh, Chávez se rindió, Maduro salió corriendo. Entonces, esta gente saldría corriendo con el dinero si no fuera presa de este, la, la, la, la infiltración del organismo del G2, que, con, que, que digamos que le dan una inducción a Padrino y a Michael Moreno para que le digan a Leopoldo López y a Guaidó que ellos van a derrocar a Maduro. resulta que estos fueron engañados. ¿no? Ellos compraron al jefe de inteligencia de, de, del gobierno, ese Christoph, que ahora está en Estados Unidos, pero a su vez el G2 los infiltra a ellos y les hace creer que va a haber un alzamiento ese día y quedan en ridículo en la carlota. Eso es importante que se lo digamos al país. Ellos creen que ese día se va a desatar una gran rebelión porque le están creyendo al ministro de la Defensa y al jefe del Tribunal Supremo de la dictadura. Resulta que fueron embaucados y engañados, quedaron en ridículo porque no había allí lo que tú planteas, que es la organicidad desde abajo, grassroots. O sea, algo que vaya por debajo, aunque tú tengas grupos de resistencia, 10 o 15 en Valencia, 10 en Caracas, este 20 en Maracaibo y tienes tú el control de las comunidades populares, pones en jaque a las, a las guarniciones militares y empieza a fracturarse el narcogobierno. Ahora, si tú estás buscando es que la manera fácil, déjame buscarme al general del chavismo. Bueno, tú no le puedes ofrecer a padrino Marcelo, en el caso de Leopoldo López y Guaidó, no le puedes ofrecer más dinero lo que le ofrece Maduro. Maduro le ofrece todo el petróleo, toda la comida, todo explico, hay un general arroja, hay un general carabota, hay un general maíz, hay un general este, aceite de oliva, tú no le vas a ofrecer más nada, él está muy bien con Maduro para él cambiarse, además un general cocaína y un general oro y así, tú tendrías que derrocarlo es con la fuerza de la gente, pero la oposición formal, esa oposición vendida partidista, electorera politiquera, parlamentaria esa está combinada con el gobierno, entonces de ahí no vamos a salir con eso por eso es que la única vía de que el gobierno caiga es la vía que tú planteas y eso es lo que me hace sentirme orgulloso de estar en este programa. Pero fíjate tú usaste un término totalmente contradictorio. No porque tú lo creas, sino que lo mencionaste y quiero que sea la izquierda democrática. No existe una izquierda democrática porque toda izquierda tiende al mismo fin. Eh, sí. Puede empezar por un, un centro izquierda, un socialismo, la llega al comunismo al final, porque el objetivo es el mismo, es como que tú como quieres ir, por las buenas o por las malas por las malas, bueno, vamos a empezar por el comunismo matando gente, por las buenas ok, mira, un discurso lindo, socialismo nosotros somos hermanos, vamos a levantarnos a todos y eso? y dónde termina exactamente en el mismo sitio, entonces cuando alguien les venga a decir que la izquierda democrática sáquenle, sáquenlo como dice Daniela Faría, de la cruz, de la estaca sos un vampiro, es eso es el sabe. enemigo Hombre que le puso Luis Miquilena, sí. y ahora, sí. que, tiene un de CNE, que son los que, tienen, eh, digamos que están comprando gente, eh, se reúnen en una casa en, en, en Manzanares, con tienen festejos mar, whisky todos los días, y ahí es donde compran diputados de la oposición. Ahí está Vladimir Villegas, Rafael Simón Jiménez, Kiko, Centey, eh, José Luis Faría, Ahí hay un gentío que es de la izquierda democrática que terminó siendo tarifado por el narco régimen. Yo no sí. quiero decir que yo creo que hay una izquierda buena. Yo creo que la responsabilidad de lo que ocurrió en Venezuela también en parte es el socialismo light que tuvimos por 40 años en Venezuela. Ese socialismo light, como decía Carlos Rangel, nos iba a llevar al comunismo este, finalmente. Y entonces yo sí creo en, en un movimiento de político de derecha liberal y creo en una nueva concepción de la, de la economía venezolana y creo que incluso hay que modificar la Constitución para darle la, el fundamento teórico al respeto a la propiedad, al respeto a la libertad individual al respecto a la libertad comercial. Yo creo que eso es fundamental. Sí. Hay un detalle interesante que tenemos que tomar en cuenta cuando veamos a futuro, que es que el 30 de abril, en La Carlota, lo que era de esperarse es que hubiese habido alzamientos masivos y eso hubiese terminado siendo una guerra civil 10.000 contra 10.000, que se fuesen por batallones y por regimientos cada uno por su bando. Nicolás, se puso a llamar con su gente a los batallones y dijo, ¿con quién está? Y todos decían, vamos a esperar a ver qué pasa. Nadie quería salir, no querían apoyar a Guaidó y ni tampoco a Maduro. No quiere decir que estaban de acuerdo con uno o con otro, pero nadie tenía ganas de morir por, por Nicolás Maduro. Entonces todo el mundo dijo, estamos esperando para ver qué es lo que sucede. Y terminó siendo lo que debió haber sido una gran confrontación con decenas de miles de personas en armas una de 20 contra 20 20 que se alzaron en la carrera de 20 que fueron a reprimirlos no hay fuerza realmente en las la fuerzas en la fuerza armada nacional porque las fuerzas armadas eran otra cosa para defender a Nicolás ni hay ganas de pelear la presto operacional es mínimo, le falta equipo le falta dotación le falta personal, le falta entrenamiento, le falta logística y le falta comida. Los soldados se están muriendo de hambre. Cuando aquí a los soldados le dan un plato de arroz blanco para almorzar, en Camp Elderton, en el centro de entrenamiento de los Marines de Estados Unidos, la comida que les dan es que no, bueno, revientan. Carne, pollo, arroz, verdura, sopa, postre y demás, comen como es debido. Por eso uno ve que ahorita los soldados venezolanos parecen escapados de un campo de concentración, un ¡Ah! y de Macrao, y los soldados americanos parecen gorilas pues, la, no está, el soldado del soldado no está en condiciones de enfrentarse a nadie y no tiene voluntad de hacerlo pregúntale a cualquier soldado mira tú ¿estás dispuesto a pelear y enfrentarte a todo el mundo y a dar la vida por Nicolás Maduro? Es decir so, ni, ni locos que estuvieran entonces eso es algo que hay que tomar en cuenta el día que algo suceda ¿sí? los jefes tratarán de luchar los generales necesitan vencer porque les va a pasar como el alto mando de Saddam Hussein. Todos terminaron colgados. Pero los oficiales subalternos, hay algunos que dirán, sí, bueno, vamos a, a tratar de hacer algo porque estoy ganando muy bien. Yo conocí un oficial de, de marina de, de rango medio, un teniente de navío, un capitán de corretas, ¿no? que estaba en un puerto asignado y él era el que decidía en qué orden entraban los barcos. O sé sea, la cantidad de dinero que hacía ese hombre todos los meses. Fortuna, porque él era el que decidía cómo se asignaban los muelles a los barcos que iban a descargar pero los que no son como él. Algunos están metidos en negocios, pero hay muchos que están hartos de estar pelando y uno ha visto militares que de repente trabajan haciendo de taxi, manejan una camioneta o hacen de escolta los días que están libres cuando pueden o venden cualquier cosa porque no han querido irse y no han querido meterse en negocios turbios. Esos se van a alzar. Entonces no se crean que el día que esto suceda vamos a tener 10.000 soldados en luchando por Nicolás Maduro a lo mejor no hay ni 100 y ese día hay que conseguir a los colectivos a los esbirros del Sebin y del Dijesín y ellos tienen que pagarla, como lo pagaron los guardianes de los campos de concentración nazis que cuando llegaban a liberarlos los campos, sobre todo del ejército rojo, los soviéticos se retiraban y dejaban a los, a los prisioneros, a las cebras como le decían, a cargo del campo para que ellos se encargasen de los guardianes y algunos una... después fueron a juicio. Sí, muy importante eso que estás diciendo, porque entonces creen cree en los militares que no tienen responsabilidad este, para, con, para con la ciudadanía, para con la historia. Eh, yo este, quiero decirte que Napoleón Bonaparte decía un ejército camina sobre sus estómagos, no sobre, no sobre las bayonetas. Y entonces, bueno, está desmoralizada la Fuerza Armada Nacional. Eso es una guardia pretoriana, narcotraficante, la cúpula hay muchos soldados y tenientes, por eso es que siempre vemos al teniente este, este Caldera y a otros que, que, son, digamos, que no están metidos en esa cúpula, además que son gente moralmente que no lo permitiría tampoco si se lo ofrecen, esa gente es la que tenemos allí que todavía yo creo que hay gente que puede activar, ahora esa gente espera al pueblo y el pueblo que espera, conducción política, entonces claro, el gobierno compra a la oposición, no hay conducción política, los militares van pidiendo la baja o van desertando o van haciendo una acción Pequeña, Pero que no tiene, eh, digamos, apoyo popular. Eh, yo sí creo que está marcada la hora. Yo soy optimista. Estamos en una hora muy oscura, pero yo quiero decir que la nación venezolana se va a levantar. El pueblo venezolano, que yo lo conozco, un pueblo rebelde, eh, belicoso, eh, en parte jacobino, que eso hay que tratar de después de adesentarlo para convertirlo en un pueblo ahorrativo, trabajador, eh, abundante. Y entonces ese espíritu rebelde que ellos han, que ellos asumieron el, el, 89, el 27 de febrero del 89 y 4 de febrero, aunque no se alzó el pueblo ninguna de esas dos fechas, pero ellos se abrogan ese sentimiento, se les va a voltear. Ellos van a ser arrasados por una rebelión popular que se va a generar de manera que estalla en un momento o que va a ser creada por grupos como los que tú y yo creemos que hay que crear. Lo que no va a pasar es que Maduro se quede allí expoliando y, y, digamos, saqueando la nación impunemente. Eso es muy difícil que ocurra porque todo un país no puede este, bajar el lomo para que lo latiguen, para que lo esclavicen de rodillas. Yo tengo fe en eso y creo que además con gente como tú, como yo, y yo sé que esto va a ir agarrando fuerza. Eh, esta, esta entrevista tuya se da por un programa donde hay una cantidad de comentarios y me ha llamado un gentío y a ti también, después que te liberan de, de, de un proceso sufrido de tortura y de cárcel injusta, porque ven que tú eres un ideólogo, saben que tienen que detenerte porque tú vas, con, vas alumbrando la conciencia de muchos venezolanos jóvenes y les vas diciendo, mira, esto es la doctrina, lo llamo yo, la filosofía. Tú creerás que es algo muy ligero. No, es alumbrarle el alma, es encender el espíritu de un joven que está dispuesto a morir por el patriotismo. Bueno, eso es lo que tú hacías. Eso es lo que yo intento hacer en menor medida porque no tengo el nivel que tienes tú. Pero yo creo en eso y yo creo que eso va a ir ganando espacio y va a ir reduciéndose. Es más, voy a profetizar aquí en tu, en tu programa que Guaidó en los próximos meses va a tener que renunciar. El gobierno interior se está viniendo abajo por varias razones. Ahora entremos a la, a la asquerosa y cloacal política opositora. Fíjate, en Acción Democrática tienes a Bernabé que participe, le está comprando todo a la gente, a Henry Ramos. Y tienes a Henry Ramos que desvergonzadamente sin tarjeta dice que también va a las elecciones. Bueno, entonces todo a va a las elecciones. Después tienes a un nuevo tiempo que no encuentra, no aguanta dos te quiero el oído para irse a las elecciones. Bueno, entonces ya no es G3, G4 ni G3, sino G2. Después en ese G2 tienes a Primera Justicia donde Capriles está arrodillado al régimen. Trabajando con Brito y Parra para sacar a toda la gente y entonces tienes a Julio Borges solo. Julio Borges detesta a Leopoldo López y Leopoldo López también lo tienes dividido en franco confrontación con Guaidó, porque Guaidó ha asumido el gobierno interino y por supuesto no tiene las credenciales, ni el mérito, ni la trayectoria, ni la capacidad tampoco para dirigir cosa que le genera un resquemor, por supuesto, al leopoldismo, o sea que tienes a voluntad popular quebrada. Bueno, entonces ya no tienes un G4, sino un G0,50. Y en ese 50 andan buscando a Dios por los rincones, intentando tirar puentes hacia la derecha, buscando salvarse. Y por supuesto, yo creo que la centro derecha y la derecha o la gente que nos mantenemos en una posición reactiva contra cualquier negociación y cualquier fraude electorero, no vamos a venir a oxigenarle, a darle respiración boca a boca, a darle, ¿cómo se llama? RCP a Guaidó, a, re, a resucitarlo ahora después del fraude, de la, de la monumental estafa que nos han hecho en estos dos años. Con lo cual... Creo yo que la gente, yo sé que Guaidó no va a renunciar, pero la gente le va a exigir que abandone la primacía opositora y yo me imagino que los 60 países y Estados Unidos tendrán que pedirle que por favor desaloje la ficción esta, la, la, la, cómo se llama, el papel de embuste, el, espe, el espejísmico ridículo que ha hecho con ese gobierno interino que yo dije y sostengo que él no gobierna la garita de vigilancia en la esquina donde él está escondido. Ese vigilante es de Maduro, o sea, él no manda nada y por eso tendrá que renunciar. Cuando eso ocurra, yo creo que se va a instituir una nueva junta, una junta, este, yo espero que sea cívico-militar, donde esté gente, por ejemplo, como tú, este, donde esté gente civil y militar, pero que de verdad tenga conciencia, como hizo Legol en el exilio, y yo creo que tendremos recursos y tendremos sobre todo el apoyo moral y financiero, aunque yo no quiero ningún dinero, no quiero dinero para mí, porque creo que el cáncer nuestro ha sido jóvenes que llegan a cierta posición y se aburguesan prematuramente y se hacen ricos con los dineros de la causa, con los dineros de los escudos, que yo creo que ya no deben ser escudos, porque creo que esos muchachos hay que darle un instrumento para que se defiendan en igual condiciones de lo que la Guardia les está haciendo. Si la Guardia los ejecuta, tú no puedes ir con escudos de cartón. Esa fue mi diferencia fundamental con voluntad popular que llevó a esos muchachos a sacrificarlos allí. Bueno, dicho todo esto, soy optimista. Creo que en el panorama en el país se apertura a clarificar las estrategias opositoras. Creo que vamos a tener una nueva táctica. Creo que se van a dar estos grupos orgánicos y también que mucha gente te va a llamar a ti para que los ayudes a organizarse. Porque yo lo que sí no creo es que el pueblo venezolano y la juventud y la ciudadanía y los jóvenes van a ir a buscar a Henry Ramos, a Junia, a Rosales, ni a, a Capriles, país a contar en las elecciones el fraude de Maduro. Porque ahora ellos son peores que Henry Falcón. Ellos, ellos criticaron eso y ahora lo están haciendo. Bueno, porque no hay más nada que hacer, pues. Y porque ahí están los reales, Marcelo. Bueno, el país completo no puede ser alquilado como una prostituta de Peque Fuma. Eso, ese papel lo están haciendo los políticos del g 4 Los politiqueros baratos que se entierran con Guaidó de ese cementerio no se sale. Pero yo creo que hay gente como tú y, y yo, en, en, tú sabes, en, menor, en minúscula medida, con un aporte más humilde, pero que sí tenemos la llama de la libertad encendida y que vamos a, a tener lo que no tenemos ahorita, que es audiencia, que es apertura y que a lo mejor también que lleguen esos recursos, que por cierto, cuando esos recursos lleguen, vamos a crear un y que lo y que lo maneje la gente. Que las cosas se compren y que todo el mundo vea que se compró, que no lo maneje ni yo ni tú. Esa es una manera de hacer una finanza transparente, que no nos estamos lucrando tú ni tú ni yo de eso. ¿Me explico? Y eso sería muy distinto a la manera como Guaidó maneja Citgo, que me entero que compran no sé cuántos miles de barriles diarios de petróleo en México. Ahí se están matando por esos dineros. A Lunasa la manejan también como le da la gana, que es una empresa en Costa Rica. Y no hablemos de monómero porque la corrupción en monómero este, apesta hasta aquí, hasta España. Esos son los manejos del gobierno interino, un gobierno de ficticio, un cartel ficticio profundamente corrupto donde no puede explicar Guaidó el nivel de vida de él, de sus amantes, ni tampoco de la familia que vive en Miami. Y los venezolanos muriéndose de hambre. Repito, no hay una serie de casas. Una, yo lo primero que hubiera hecho es montar casas para ayudar a los venezolanos que están migrando. Hubiera hecho eso paralelamente con montar un movimiento de resistencia para que no migren más, para que ayuden a liberar al país pero esto no han hecho nada, ni uno ni lo otro, ni lavan ni prestan la batea porque la idea es hacerse rico, mantener a Maduro allí, es un gran negocio ser gobierno interino y es un gran negocio ser socio del cartel de Miraflores, pues, del capo este, este, Nicolás, Nicolás Escobar, pero bueno, este, sí tengo mucha fe, estoy reforzado en el espíritu, tengo mucha fortaleza de alma, Dios nos va guiando y somos malos los venezolanos que queremos liberarnos de esto y estamos abriendo los ojos. Mucha gente ahora... Nos llama cuando antes pensábamos que estábamos radicalizados. Esa es la palabra que utilizaban No, tú eres un radical. Ahora parece que dicen que uno tiene dignidad. Ahora se percataron de que aquí lo que hay es moral, ética. No somos perfectos ni tú ni yo, pero sí tenemos un compromiso con la nación, con la historia y sobre todo con el futuro. Y se podrá decir todo de ti, pero no se podrá decir que te compraron o que te rendiste o que estás hablando de elecciones o que te inscribiste en uno de los partidos de la narco que, que alquilen a la narcodictadura con sus prostitutas, su, sus alacranes supe que fuma político. Se podrá decir que nosotros nos mantenemos con dignidad en la mayor de las, de las carestías, pasando, atravesando necesidades. No tengo por qué ocultarlo aquí. Yo soy un currante, una persona humilde, este, vivo de la manera más modesta en Madrid. No me interesa llenarme de millones. Me interesa que se genere un movimiento para yo regresar a mi país, a montar un pequeño emprendimiento, que podamos ser libres, que tú puedas invertir, que Venezuela sea un país seguro y que tengamos un Estado de Derecho y bueno, y que erradiquemos el comunismo de raíz que más nunca en la vida este, un, un, un gobierno comunista suma Venezuela para que, por cierto, comunista, narcotraficante, genocida, hambreador, bueno, esto habrá que estudiarlo, será caso de estudio en las universidades importantes porque esto concentra todo. Tú decías algo, yo no vengo a defender a Hitler, ni mucho menos, creo que fue un psicópata asesino que casi destruye el mundo, pero es que esto es peor, esto es una cosa peor, esto, ni tampoco esto es Stalin. Esto es algo malévolo, maléfico, una mezcla increíble que yo creo que viene desde Cuba porque Cuba siempre nos tuvo una gran envidia a los venezolanos y él nunca pudo poner la mano a Venezuela. Bueno, se la puso a través de este eh, descerebrado, apátrida, de, ni siquiera vende patria, regala patria, un psicópata destructivo que fue la, la lacra asquerosa de Hugo Chávez que destruyó a Venezuela. Pues. Pero, los, pero vemos venezolanos que él, como dice Daniel Lara, él se murió. Nosotros seguimos aquí y a este también lo vamos a ver. Y yo espero que corra rápido, porque si no corre rápido, el pueblo o la resistencia lo va a agarrar. Porque los venezolanos lo que sí nos vamos a hacer es quedarnos tranquilitos, llorando y mendigando y esperando que nos tiren una migaja de la, de la mesa de, de la narcomesa en donde se están repartiendo a Venezuela los narcopositores y el narcogobierno. Sí, bueno, fíjate que mi tesis de derecho político en la Universidad de Argentina fue justamente los gobiernos en el exilio. Yo le hice llegar información de eso a Guaidó a través de diputados con los que tenía buen trato. Hay un ex oficial de inteligencia militar argentina, amigo mío, que siendo masón, él me dijo, yo voy a hacerle llegar estos informes a través de nuestra logia masónica, porque Guaidó es masón. Yo le dije, bueno, conta ahí le llega y por favor que lo lea a ver si se empiezan a hacer las cosas. Bueno, te puedo decir que estoy convencido que no vio ni la portada que o sea, no hizo absolutamente nada de lo que había que hacer. Es como que si dijese, hay que ir por la El derecha, entonces, de... hay que subir, entonces agarramos la escalera que baja. Eso fue terrible. No le envíes nada, no le envíes nada, Marcelo, porque ni de papel higiénico lo usan. O sea, eso ni siquiera lo engaventan. Sí. Lo tiran sí. en la basura sí. antes que... Pero como una cuestión de principios, yo nunca creí en él, pero dije, hay que darle la oportunidad de que lo intenten. O sea, no puedo negarle la oportunidad. Ah. Y dije, bueno, le hice llegar algunos informes, de los cuales... Al final se, se demostró que yo tenía razón en todas y cada una de las cosas que había dicho yo porque él hizo todo lo contrario y el resultado está a la vista. Eh, hay un audio que quiero mencionar que está corriendo por ahí, me lo hizo llegar esta mañana un amigo de Policia Cao para que le diese mi opinión, que supuestamente Alexab lo está buscando, en realidad es por un narcotraficante, no por ser testaferro y que Maduro está negociando para salir, y que por eso dicen que en las próximas semanas habrá una salida, y que la transición la iba a dirigir Irene Saez. Ok, aguanta la carcajada. En primer lugar, si fuese por narcotráfico, los Estados Unidos lo dirían, porque es mucho más fácil atacar a un narcotraficante que alguien que posiblemente haya lavado dinero. Sabemos que, lo, que, que es el testaferro de Maduro, pero es más fácil decir un narcotraficante que el el lavador de dinero, porque es un delito que la gente ve como mucho más grave. Así que no tiene sentido que lo guarden. Que Maduro, Maduro está negociando su salida. Es que si fuese solo Maduro sería más fácil, pero tiene que negociar su salida. Tarek Elisami, Tarek William, Cilia, lo, el psicópata Rodríguez, Delcy Lafea, este Padrino López, eh, todos, o sea, hay un gentío, o sea, se, se tienen que ir en, en varios aviones. Entonces no es una persona que tiene que salir, así que eso es imposible. Y Irene Sáez, por Dios, Dios no lo permita. Yo que soy de Chacao, yo sé la clase de oportunista que es ella. Van a decir, pero es que Chacao lo hizo muy bien y que Chacao está muy bonito. Sí, pero recordemos que ella abandonó Chacao varias veces y ella dijo, yo tengo visa americana y el dictador no, cuando se enfrentaba como candidata presidencial a Chávez. Perdió las elecciones, regresó a Chacao, se murió el gobernador de Nueva Esparta, a mediados de enero del año, de ese, del año siguiente de las elecciones, yo, yo siempre fui maraviteña, se fue allá y se lanzó como candidata del movimiento quinta república del chavismo. Esa es la moral de la persona que, que supuestamente vendría. Así que Dios no permita que esa mujer pueda regresar. Pero entonces, si les llega el audio, señores, no lo crean. Y por último, cierro diciendo, nos dicen que somos muy radicales, que odiamos mucho. Sí, sí, es cierto, yo odio a los que destruyeron mi patria. Yo fui militar, yo juré defenderla. Antes que eso fui bollascado y juré por mi honor hacer, servir lo mejor que pueda a mi patria, como dice nuestra promesa. Mi tatarabuelo fue general de división en la guerra de independencia. No puedo menos que odiar a estos bastardos que han destruido nuestro país. Pero sí, yo estoy dispuesto a perdonarlos con una condición previa. Voy a hacerlo exactamente al día siguiente y públicamente cuando... El Parlamento de Jerusalén emite una declaración pública perdonando a los nazis. Al día siguiente, yo me reconcilio con los chavistas. Si lo logran, me avisan. a hacer un programa anunciando mi reconciliación con el chavismo. Amigos, muchísimas gracias. Esperamos que les haya gustado el programa. No se les olvide darle me gusta al, al programa, que estuvo muy bueno. Eh, seguir el, el canal y seguirnos eh, en nuestras redes sociales. Las mías ABGM Crobato, como son todas, se las dejo en la descripción y les dejo también las inscripciones de, de Miguel para que lo sigan y siempre escuchen lo que tenemos que decirle. Miguel, un gusto haberte tenido con nosotros. Agradecido yo de ti. De verdad, un gran privilegio. Muchas gracias. Bueno, entonces nos vemos en el próximo programa. Un gusto haber compartido con ustedes.